Hoy no hemos robado nada de todo el día. no da la vida. A ah, que no está Mateo, Se <risas> <risas> ah, nota si no, es que el presidente de se ha ido. Pero bueno, una feria así heavy a la que hemos tiempo. ido. Por lo la más importante del mundo. La más importante. Internacional y, y muy contentos. Muchísimas oportunidades. Que ahora, cuando termina la feria, <risas> hay que gestionar. <risas> está el listado de oportunidades calentito. Mucho mail a procesar. Muchas ofertas a pasar. Eh, pero bueno, hemos tenido una reunión. Lo sí. pasamos súper bien y estrechamos lazos. Nada, ahora ponerlo todo en orden y, y a cerrar todo lo que hemos abierto en esta feria. Y muy contentos por todo el feedback, toda la gente que venía a ver el stand, pues les gustaba el juego, los juegos, lo probaban, se interesaban por precios, bueno, es una locura la verdad. Pero bueno, todo muy bien gestionado y organizado. Gran inversión, pero que ha valido la pena. Porque nadie cuenta de la feria sin sí, sacrificio. Tres, tres horas esperando a que vengan a recogernos el palet. Pasando un frío que. Si sí, ahora ponen la musiquita para que no hablemos. Sí, encima. encima. Ya lo que faltaba. El otro en Barça, y aquí. abrigados como podemos. Hemos montado una emboscada para el viento que entra de ahí. Y uh, lamentable. Primera vez que visitamos Nuremberg en cuatro años. Ah, es video blog. Sí, video -block. A ver, Jordi, nunca avisas, tío. Sí. Avisa, mateo Ah, mirador romántico... Ullo. ¡Ul! ha <risa> grabado? Yes. ¡Ul! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! no no A ver, a ver... A ver, a ver... a ¡No! ¡Ja, ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! No, no, pero es peor la maleta, tío. A ver la maleta, levanta <risa> la bien. Está limpia. Está sí. Bueno, tío, tengo que limpiarla. Eso, eso es contenido para el que Esto lo has echado por ahí dilo ya. Sí, a ver, a ver. Estamos, Llevamos 5 años buscando un vídeo viral. <risa> <risa> chapa, chapa. ¡Wow! <risa> <risa> Me han dicho que esta edición en Nuremberg delante de la catedral hay un, un montoncito de hielo y sal, se queda suerte Oye, sí, yo creo que ya está, ¿no? Sí, el, el, a ver, este tenemos, lévate, lévate, que lo muestro ante la cámara Ya tenemos la suerte suficiente ¡Uff! Uf, es como un colorcillo ¿no? <risas> al lateral no, no, pero Es que es el colorcillo de la tierra ahí. Estamos petados, ¿eh? ¡Uff! Una subidita. ¡Uff! ¡Muéstrala, muéstrala, Jordi! Bueno, pues... Topos Nuremberg, eh. Lo hemos conseguido. Bueno, ahora sí, estamos en ah, el... ¡Ah, no, Pensé que era foto. Ha hecho la 13 del tío. <risa> eh, por fin hemos conseguido llegar al, a uno de los puentes más famosos de Nuremberg. Sí, hemos revisado el suelo primero y está todo, está todo ready. En este caso, sí. Y tenemos a Brits, haciendo un poco de pie. One, two, three. The octopus. Hey! Oh, ho, oh, ho. You got cheese! One, two, three. Okay, here? de la feria, muy contentos con el resultado y ahora a disfrutarlo, ¿no? A disfrutar la comida y a trabajar para hacer las frutas. Exacto. No te, no te reto a un campaign porque está lleno, ¿eh? ¿Sabéis lo que es un campaign? Eso, para el siguiente videoblog. <risa>